Hola amigos de Mexcam Estoy aquí caminando Dirigiéndome a lo que es Granville Island Ahorita vamos a ver un poquito Que es una pequeña isla Donde hay a, algunos negocios De comida principalmente Ahorita estamos debajo de un puente Miren Porque vamos a entrar A la pequeña isla Miren ahí está Granville Island Okay. Vamos a hacer un poco de acercamiento Algunos ciclistas De hecho he venido por acá En bicicleta Ahora me vine caminando Hay mucho tráfico, me llama mucho la atención Porque hay tanto tráfico Miren para allá hay este, algunas embarcaciones algunos yates Acá hay un pequeño laguito Con patos Eso se está echando un buen chaputón Y ahí está mi lugar favorito de toda la isla Es una isla chiquita, no crean que está muy grande ¿Y porque es mi lugar favorito? Porque es donde yo compro mis eh, cuarzos Hay diferentes tipos de cuarzos Vean nomás qué pato tan grandote Vamos a acercarnos un poquito Vamos por acá Está enorme el patote Vean nomás Pinches patotes Acá hay otro Se parece al pato del pato Lucas. ¿eh? <ríe> Crystal Ark. Y es una tienda de puras piedras hermosas. Miren todos los cuarzos que hay aquí. De hecho aquí es para poder este, entrar descalzo. Más patos. Ese se está haciendo pato. <ríe> y unos patitos. Han de ser sus hijos. Órale, nunca los había visto chiquitos. Ahorita se van a amputar porque aquí hay una, no te metas con mis hijos. Y aquí hay como muchos negocios. Miren, un negocio de joyería. Una cafetería, me parece. Arte. Oh, está bien bonito por aquí Está muy bonito Seguimos caminando por acá Hay de todo tipo de negocios Viene mucha gente el fin de semana Por lo visto Interesante, interesante Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Seguimos recorriendo lo que es la pequeña isla de Granville. Un perfecto lugar hasta para tomarse un café, venir a relajarse con la novia, con el novio, depende del caso. Seguimos caminando, miren, galería de arte. Aparentemente ahí, bueno, que hay varios tipos de arte, vamos a chismosear un poquito. interesante no me quiero meter mucho a grabar porque no quiero que me la hagan de pedo hey, no puedes grabar aquí así es que vamos a meternos muy rápidamente amigos mira un güey tocando música con unas monedas ¿eh? artistas callejeros hoy oh, tiene sus propios CDs eh Interesante, interesante, interesante El arte De estas áreas Muy bonito Unas auténticas Obras de arte Hay De todos tipos Y de todos gustos amigos miren aquí hay un aborigen un first nation antes de que llegaran los ingleses los originales de aquí Qué bonito, ¿no? Seguimos por acá. Narro un poco el viaje para que el video no esté tan aburrido, amigos. Aquí hay varios negocios de todo tipo. Restaurantes comida de mar pero es caro ¿sí? prepárense para gastarse si van a comer aquí entre 10 y 15 dólares ¿sí? y 10 se me hace barato ¿eh? yo, yo creo que de 15 para arriba ¿sí? por allá se ve un poco de mar pero vamos a entrar al mercado al market Es un mercado común y corriente. En México tenemos muchos mercados así. Frutas, verduras, eh, peces, mariscos. Ah no, no son peces, son pescados. Los peces siguen vivos, los pescados ya los pescaron. ¿Verdad? ¿Edad? Vamos a ver los precios, miren. 12 dólares de la libra 15 para que se den una idea cuánto cuesta aquí todo miren dos canastitas por 8 dólares ok oh, no, no más que presotas tan impresionantes también hay panadería A ver cuánto cuesta cinco dólares 6 dólares vamos a seguir por aquí hay café hay té galletas miel ok pues aquí hay restaurantes también como pueden ver la gente aquí puede comer vamos a salirnos más yates hoy se vino más gente he venido en otros días y, y no hay tanta gente como los fines de semana y aparte el clima se presta no está haciendo tanto frío Ah, cómo abundan los artistas callejeros por acá. Pero qué interesante, miren, con su arpa tradicional. pico infinity Vamos a esperar a que toque otra canción. Anda afinando la arpa para la próxima canción. Tiene un afinador, obviamente. Aunque también se puede afinar de oído, ¿eh? si lo tiene bien entrenado, puede afinar el instrumento sin pedos. Vean ah, qué espectacular vista de Vancouver. Ah, que, que su hermano que ya se murió, que esa canción se le hizo a él. Vámonos para acá, no los quiero aburrir. <ríe> no es por menos precioso, está muy bonito, pero se van a aburrir la neta. Y en este güey tiene una águila. Excelente, qué bonito señores, qué bonito, qué bonito. ¿Les gusta amigos? No me gustaría que ustedes vinieran alguna vez. Me encantaría. Es más que padre. Que pues bueno amigos, no es muy grande aquí. Lo pueden recorrer en un par de horas. La isla Granville. Este Es bonito. Es un lugar para venir a pasear. Un rato. Y bueno pues... Nos vemos en próximos videos. Que estén bien. Chao. Adiós.